como ahorita muy buenas gente antes de nada quiero decir, quiero decir que estoy grabando el especial cuatro años en transformice hoy se cumple cuatro años desde, desde que he entrado a transformice chicos Bueno, solo quería grabar porque esto, porque quiero que esto sea rápido, porque es, porque es, porque no tengo poco tiempo, más bien no tengo mucho tiempo. Bueno, solo, ten, solo tenía un minuto. Bueno, les dije que duraría, les dije, les dije que, entre, que duraría entre uno a dos minutos el video. Así va, así va a durar. Y unos probablemente me preguntarán, oye Luigi, ¿por qué grabas videos entre 1 a dos minutos? Y yo les digo, bueno, puede, puede que, sea que tenga mucho tiempo o poco tiempo. Bueno, aquí a intercambiar. Bueno. Hasta aquí el especial Cuatro Años en la Comunicé y nos vemos hasta la próxima.